Cocinamos en las delicias de Maite calamares en salsa picante en Tash. Los ingredientes los puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle al me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Antes de empezar la receta quiero comentaros algo que seguro te va a interesar si pensabas comprarte o regalar un robot MyCutTash, ahora es el momento. Consíguelo con el código de descuento DELICIAS TASH a un super precio especial solo para ti. Comprándolo en la tienda oficial de Taurus. En la cajita de información os dejo el enlace que os llevará directamente a vuestra compra. Y podréis ver qué espectáculo te de descuento. Ponemos en la jarra un buen chorreón de aceite de oliva. Le añadimos el pimiento, la cebolla y lo ajo, que lo hemos pelado, lo hemos lavado y como veis lo hemos cortado en trozos no muy grandes Cerramos la tapa Lo ponemos 5 minutos A 120 grados Y le damos al botón de la S de sofrito Lo siguiente será añadir los tomates Que también lo hemos pelado y lo hemos lavado Y como veis lo hemos troceado Le añadimos la guindilla Y cerramos la tapa Ponemos otros 5 minutos A 120 grados Y le damos a la S de sofreír si veis que queda algún trozo de verdura entera, le dais un toque de turbo, para que se quede la salsita bien hecha. Luego añadimos la sal, la cucharadita de carne del pimiento choricero, la cucharadita también del pimentón dulce. Es el momento de colocar nuestra paleta mezcladora. Añadimos el calamar. Yo lo he puesto eh, anillas de calamar Y como no, cerramos la tapa Ponemos 20 minutos A 120 grados A velocidad 2 Una vez que haya pasado el tiempo Ya tenemos listo Nuestros calamares en salsa picante. Mirad qué maravilla, súper blanditos, es increíble. Aquí tienes los ingredientes para poder hacer estos calamares en salsa picante. Si te ha gustado mi receta, regálame un like.